bueno ahora les voy a mostrar la forma de cómo hacer para cancelar las solicitudes enviadas que nosotros enviamos eh, a las demás personas en facebook y que ellos no han querido eh, aceptar nuestra solicitud entonces nos vamos a facebook una vez que aquí en facebook eh, vamos a a dar clic aquí donde están donde está esta figurita vamos a dar clic ahí y luego vamos a dar clic en ver todas una vez damos clic en ver todas aquí están las solicitudes que las personas que los demás usuarios nos han enviado han enviado a nosotros y aquí vamos a ver las que nosotros hemos enviado, entonces vamos a dar clic, en eh, ver las solicitudes enviadas, damos clic allí, y aquí están todas las solicitudes que nosotros hemos enviado, entonces nosotros las vamos a cancelar, ya que estas personas no han querido recibir nuestra solicitud, no han querido aceptarla, entonces nosotros para no darle tanta relevancia a esta persona, cancelamos la solicitud. Damos clic en cancelar solicitud y luego cancelar, confirmamos. Luego, la siguiente, así la vamos cancelando todas. Entonces, esas personas, cuando vayan a, a mirar a ver si nosotros aún estamos, no nos van a encontrar debido a que ya hemos cancelado la solicitud. Bueno, la solicitud la hemos cancelado, la hemos cancelado y ya no se ve solicitud de nosotros aquí, no se ve solicitud de que nosotros hayamos enviado entonces, ya quedamos libres de eso y ya nos podemos salir eh, con tranquilidad. Bueno, eso ha sido todo por hoy y, y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer y yo les estaré respondiendo en cuestiones de minutos. No olviden suscribirse y activar la campanita para cuando yo suba nuevos videos. Chao.